El joven Edinson Rafael denunció este jueves que recibió un cartuchazo en la espalda de parte de su cuñado en un hecho ocurrido en Cienfuegos de la ciudad de Santiago. ¿Quién es Anthony Zapata? Un cuñado mío. ¿Por qué vino eso? Este, yo no sé, la mujer que lo llamó. Y yo estoy averiguando algo entro con el hermano de ellos, con el hermano de la mujer de ellos. Entonces, él vino, si me dias palabra conmigo, me dio un caichuchazo, si yo saber ni nada, por qué pues, pues, él sabe por qué me dio caichuchazo. Yo no sé por qué me dio caichuchazo a mí. Entonces yo lo que ahora, yo lo que digo que yo tengo por mi vida, porque si ese tipo viene y me hace eso a mí, si yo, sin remediar palabra conmigo ni nada, porque la mujer le dijo a él, yo no sé qué le dijo. Y ellos lo que me deben a mí 30 mil pesos, ellos me deben unos cuartos mil eh. ¿A qué se dedica él? Eh? Él es mecánico. Eh. Ella me ¿Tú crees que fue por el dinero que él hizo eso? Claro, pues eso, eso es lo que yo me digo: que fue por el dinero, pues no pagáis pues no pagáis pues no dinero. Pues... NTN, su noticiero regional: Robinson Polanco.